Oigan, estoy grabando justo esto después de otro video No sé ustedes cuál van a ver primero Pero bueno, en caso que me ven igual Es porque grabo videos seguidos Uno después del otro Pero bueno, el día de fantasmita, les traigo Un caso paranormal que se da en redes sociales Ya lo sabemos todos um, Está cortito porque no hay muchísimo contexto Pero los videos que él sube están largos, ¿ok? Entonces bueno, se los, voy a, o sea, se los voy a poner como siempre Pero también les voy a... Resumir, ¿ok? Pero bueno, entonces el día de hoy tenemos un caso misterioso que hay en internet eh, Antes de comenzar yo les recomendaría que se trajeran pues algo para comer rico Yo no he comido, oigan, son las casi las seis. Yo no he comido, tengo hambre, pero bueno Como ya les dije por Instagram, me espera como por quinto o sexto día <risas> Recalentados de Navidad, o sea, bueno, sí está bien Pero bueno, antes de comenzar Tráiganse algo de comer, algo de tomar, calentito o frío, dependiendo de ustedes donde vivan, que tanto frío o calor haya, allá o haga, ajá. Pero bueno, antes de comenzar recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, en todos lados estoy activa más en Instagram y en Twitter, justamente, no, en Instagram y en TikTok, justamente hoy les subí un reel y un TikTok también, entonces bueno, aquí se los dejo Y antes de comenzar también recuerden suscribirse si no son parte de la familia Fantasmita Y si conocen a alguien, ustedes que les pueda gustar pues mi contenido Ya saben, puros temas de terror, paranormal, misterios Pues eh, recomiéndoles mi canal y a ver si les gusta, ¿ok? Bueno, si quieren <risa> Pero bueno, vamos a comenzar ya con este video, adelante Bueno, esto se da en TikTok, ustedes saben que ahora todo se da por ahí este es un perfil chiquito, eh, son simplemente seis videitos de lo que pasó. Él es una persona llamado Antonio o Raúl, eh, porque tiene en su descripción que se llama Antonio, pero luego su usuario se llama Raúl, pero bueno, vamos a decirle Antonio, aquí está Mili. Mili, este... bueno... Milly no, digo, Antonio Subía una, subió un video Fíjense, él trabaja en una Ferretería, primero les voy a poner el video Y después ustedes van a Saber el contexto, ay, pero primero Quiero que vean el video en el cual me etiquetaron Muchísimo para que lo viera, entonces Evidentemente fui y lo vi Y de ahí, y de ahí comienza lo demás Y sí quiero que vean el video comple Completo, obviamente tiene algunas Malas palabras, ya saben que yo las recorto Así que vamos adelante con ese video pero, enorme, yo, Ya me iba a grabar We, porque mira, pero, pero es que mira, o se caían caí esas madres ¿eh? y luego Empezaba de todos lados. We, de, de todos lados se empezó a caer este pedo. De todos lados, si ¿Sí te fijas, que es todos eso? lados se empezó a caer este desmadre. No sé qué chingado está pasando, pero yo no sé ni qué pedo. We. Maire, esa cause hasta ya que, que el video hacer. Porque mira, o sea, ya no. No sé qué qué hacer si, si mandes ahora sí el padre o a, o a ver o a ver qué pasa o a ver qué pasa padre. hice una pausa porque me entró una llamada cuando el eresol se cae. Ay, maldita sea. Escoba se mueve. ¿Qué hacemos? hoy ¿Mm? ¿Qué? ¿Vas a barrer o qué fantasma? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Dime. ¿Qué vas a hacer? Vete a la. Vete a la. A ti ya quería Ay, salir no, no, no, corriendo, pero me, me aguanta. madre! Me cayó el pinche celular, ¿vale? Se ¿no? Y se abrió la puerta del baño. fue lo que más me sacó de onda, güey, porque no sé qué ch... La puerta de pasando o a ver qué, qué mandas o qué. ¡Vete a la... No, vete a la... Vete a la... Ok, entonces, como ustedes vieron y lo oyeron, él lo que está diciendo es que él está trabajando en la ferretería, no es su ferretería. Eh, me parece que tiene un patrón, pero bueno, él está trabajando, entonces como que le está mandando videos o a algún compañero trabajador o a su jefe y le está diciendo, mira, se cayó esto, va por todos los pasillos y se ve que algo se cae, pero se ve como una sombra no de niño, pero no de adulto, o sea, así como chaparrita así como yo comprenderé, que está así como asomada y se va pero él da vueltas alrededor de los anaqueles y no se ve nada más después se abre la puerta del baño y bueno, eh, como Adiós me ha enseñado para diferenciar cómo, cómo ver si esto es más como serio o que sí es real y que no es fake es en la reacción de la gente entonces Ustedes lo pudieron escuchar como se nota nervioso, hasta tartamudea un poquito eh, al estar pues grabando pues, su video, ¿no? O sea, diciendo esto, el otro, aquello. Al final vemos cómo pues, ya se asusta cuando se cierra la puerta del baño y se abre la del, la del refrigerador. Él se asusta. Bueno, el siguiente video es este que les voy a estar poniendo, que es el filtro que yo probé en otros videos anteriores. Este filtro de TikTok, donde básicamente pues tomas una foto de lo que, está, que estás viendo y te lo hace como tipo anime. Pero ya lo probamos aquí en mi casa y recuerden que en varios cuartos no se veía absolutamente nada. Más bien hacía como que el cuarto como caricatura, pero no salía nada. Y de repente Chuck se asomó por ahí y en varias ocasiones acá en el pasillo. Pero esto no ocurrió en todos los cuartos. O sea, no crean que el filtro agarra cualquier cosa y lo vuelve como figura humana. No, es por eso que este filtro como que sí... Ha llamado mucho la atención, de hecho hay muchos videos, ya les se los enseñé en ese video también, donde trabajan en hospitales o en cosas así y se ven cosas en los pasillos, así un niño agachado, o sea, de dónde eh, o alguien así parado en medio del pasillo y bueno, entonces este filtro es el que usa y si sí se alcanza a notar algo, ¿ok? Pero bueno, hay personas que no le tienen mucha fe a este filtro y está perfecto, pero... Y después dice como que su patrón eh, le dijo que va a bendecir el negocio para que lo que sea que haya ahí, eh, pues se vaya. Pero ocurre otra cosa después. Estos videos no tienen más de una semana. Así que en este video tienen que poner atención al audio. ¿Ok? Así que adelante con ese ¿Es video. eso? Miren, raza, miren, coches. Di, di lo que me estabas diciendo. Di, di lo que me estabas diciendo. ¿Ayuda? Sí, yo, yo te ayudo, pero mira, necesito que me digas. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? No te tengo miedo, mira. Podemos arreglar esto tranquilamente. ¿Sí? ¿La culpa? ¿La cul culpa? ¿cul ¿Culpa? de quién? ¿cul ¿Culpa tuya? O ¿Culpa mía? ¿O, o qué, qué necesitas? Yo te, yo te puedo ayudar. ¿Te das un sacerdote? ¿No? ¿No? A ver, vamos a ver. Ya, Dios estuvo bueno. Llevas bastantes años, persiguiéndome, persiguiéndome. ¿Sí? Entonces, entonces ya este... Ya estoy hasta la... de ti, ¿sí? No no, no sé qué seas, güey. No sé qué seas. Me, me persigues desde que estaba en satanismo, esas madre, necesito saber qué eres, ¿sí? Pero, no, se, se me hace que, que hasta aquí, porque ya no aguanto. Ok, ya lo escucharon. Al parecer está teniendo algún tipo de conversación con lo que sea que esté ahí. Mm, no se entiende muy, muy bien qué es lo que está diciendo, pues, supuestamente lo que sería el lente, ¿no? Que está ahí. Pero él comenta algo muy específico que es, eh, ya son tantos años persiguiéndome, o sea, ya déjame en paz. Yo no sabía hasta que leí los comentarios que la gente le puso, oye, y tiene algo que ver con que tú practicabas el satanismo o como que te acercaste mucho al satanismo y demás. El caso es que él empieza a contar su experiencia de cuando estuvo cerca del de satanismo y él ahí comenta que... Cuando empezó a practicarlo, cuando ya se metió como que de lleno porque le empezó a llamar la atención, ¿no? Entonces, pues se metió y como que estaba ahí en esos rollos, pues que la gente se le empezó a alejar porque le decían que se sentía algo como muy pesado o muy fuerte o así como que se sentían incómodos estando cerca de él. No tanto porque hablara de eso, sino porque se, se sentía como si algo estuviera ahí con él que hacía que los demás se le alejaran. Entonces, pues como que las personas a su alrededor ya no querían como tener mucho contacto con él y que de hecho en una ocasión escuchó como una mujer gritar que es parecido como a la voz que él escucha dentro del baño del negocio donde él está trabajando. Les voy a poner un pedacito aquí. Ya todo empezó más o menos cuando yo tenía como 18, 19 años más o menos. Una vez un amigo pronunció la palabra secta. Que una secta satánica y no sé qué más Y yo no tenía conocimiento de eso ni nada Entonces me empecé a enfocar en buscar a Investigar Y me empezó a gustar Andaba haciendo rituales satánicos Invocando chingadas de media Una vez yo miré Era como las 8 de la noche Yo miré hacia enfrente Hay en una calle normal Y pasó un camión Pero antes de que pasara el camión Yo miré una silueta como una persona Pero o sea roja Como ardiendo el lumbre O sea roja como, sí no entonces él pasó el camión y ya no volvía, y ya no se vio nada, entonces como que me saqué donde dije, qué pedo, después de ahí empezaron, empecé a escuchar gritos de una mujer como, como sufriendo, pero nada más los escuchaba yo, después en, en ese trabajo yo no tenía, trabajaba de noche, una vez estaban gritando el nombre de Antonio, de Antonio y Antonio, pero una voz muy fea, y, y me quedé pensando, fue uno de, de, de, de los camaradas, me quiso una broma, pero sinceramente, te soy honesto, en el lugar donde estaba nadie conocía mi nombre, todos me conocían como mi apellido total. Si sí, tú, tú, sufrí, no tengo que sufrí, no económicamente, sino simplemente soñando en los sueños, muchos sueños que yo no y, y no hallaba yo cómo, cómo calmar todo eso. Después conocí un pastor y el pastor este me empezó a hablar que la palabra de Dios, que todo esto... Que... Ok, ya lo vieron. Y en la siguiente parte también es interesante, ya que hay personas que opinan que, o sea, no, no fue su caso, pero más o menos me suena, cuando las personas están graves en el hospital, que tienen algún accidente, alguna enfermedad, y que mueren por unos segundos, pero ya saben, como que los reviven y eso, dicen que esas personas que se fueron y regresaron, siempre se traen algo, siempre pasa algo, o sea, ya no, no son como antes eran, ¿se ¿sí me entiende? O sea, algo, algo cambia, pero siempre como que se traen algo de donde sea que hayan ido y luego regresaron. Entonces, él comenta que él estaba muy, muy enfermo, que le dio, pues, COVID y que le dio dengue del hemorrágico. Ustedes saben que es, pues, o sea, bueno, las dos enfermedades son peligrosas, pero en combinación yo creo que es, pues, el doble de peligroso. Entonces, que, que él algo sintió ahí. Vamos a ver ese pedazo de video. Antes, cuando estaba en el satanismo, no sé, toda la gente que me rodeaba o lo que sea, ya nadie quería estar conmigo porque decían que sentían una vibra muy pesada cuando estaban conmigo, que sentían así débiles. Los problemas de salud pues empezaba a afectarme demasiado, demasiado. Entonces se cuenta que cuando inició el COVID en el 2020, a finales del 2020 yo me enfermé bien, pero bien horrible. Dos días antes de empezar a, a, a sanar, ya se cuenta que yo estaba acostado en la cama ¿sí? y luego se abrí los ojos así acostado y no me podía yo mover, simplemente se acostado y en plena madrugada, como las 2 o 3 de la mañana, y vi una silueta así como azul cielo, entonces entre más se acercaba la silueta, se sentaba arriba de mí y se acomodaba en mi cuerpo, y cuando yo volteé a ver bien, era yo mismo, o sea que yo mismo volvía a mi cuerpo prácticamente, después de ahí empecé a sanar, y empecé a curarme, y, y ya empezaba a comer y todo eso, y pues acá entre yo dije, pues ya me va a llevar la... porque pues las personas que están muy graves, y sanan así de la nada, se los carga la... Ch que, pues, me va a pasar y no me pasó eso, fue cuando ya se me empezó otra vez a alterar más que los sustos, que esto, que las cosas se caían, que veía cosas, incluso ayer en la noche cuando me entré al, al baño de mi casa también se, se vio así como una, una sombra del lado de la regadera que se alzó hacia madres, como la sombra que se vio aquí, entonces esa misma sombra se, se, se volvió a ver otra vez ahí en mi casa, pero ya no pues, ya no sé qué video, eh, ya no hay más explicación, ya no ha habido más videos en lo que ahorita, eh, cuando yo en este video, ya pasaron cinco días. Entonces, él relaciona que desde que él practicaba el satanismo y se alejó un poco como que este ente lo persigue, lo persigue, lo persigue, es por eso que él comenta, ya después de tantos años, este ya déjame en paz, ya han sido muchos años y demás. No sé, porque él no lo dice, si anteriormente... En ese mismo negocio ya le haya pasado algo mmm, Que no creo O sea, no chequeé otros de sus videos Y no tiene ningún otro Como, ya saben Evidenciando algún tipo de Pues sí, de actividad paranormal Que, que haya pasado o que haya vivido No nada más en su negocio Sino como que en su casa, en su familia y demás entonces, pues bueno, me gustaría ustedes que me dijeran eh, qué opinan de, de este caso, si tiene algo que ver, si no tiene nada que ver, eh, y bueno, todos los comentarios saben con respeto porque pues todos podemos practicar la religión que queramos, básicamente, y nadie nos tiene por qué decir nada, eh, entonces bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan sobre, sobre este caso y todos sus comentarios, ¿ok? Así que, bueno, yo los estoy leyendo, los quiero mucho Fantasmitas, nos estamos viendo al siguiente. No sé si este video, o sea, esto lo voy a subir antes de que se termine el año, pero si ya no les a subir otro, les deseo muy feliz año nuevo. Este 2023 ustedes se merecen ser felices, no nada más fuertes, ¿ok? Así que hay que concentrarnos en... En eso, los quiero mucho, les deseo un muy feliz año 2023, aquí nos estaremos viendo el año que viene, me siento como haciendo la broma de hace un año que no me van, pero bueno, les mando muchos besos, los quiero, bye.